bienvenidos, qué bueno que nos acompañen en esta ceremonia inaugural y bueno pues esperamos que estas dos jornadas que empiezan el día de hoy de conferencias, de ponencias, de experiencias sean muy productivas. Eh, me es muy grato representar al señor rector Alejandro Vera Jiménez, sean todos bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien a través de la dirección del DEUAM,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 Ahí podemos ver que, que son, son prácticas de, de, o sea, es otro de los rasgos, ¿no? Entonces si van, vamos construyendo un perfil ¿no? de estos universitarios y vamos viendo que los hay de diferentes tipos y que combinan todo esto, ¿no? Los consumidores no tradicionales de medios tradicionales, los consumidores de medios no tradicionales, los participantes en prácticas sociales emergentes, pero también tenemos algunos que no solo son consumidores mediáticos, que bueno, en realidad estadísticamente son los menos pero que también generan y ponen en línea contenidos originales. Ahora, yo digo que son los menos porque no estoy contando las prácticas más generalizadas, digo, si nos vamos a las prácticas más generalizadas, que ya está documentado, lo que la gente sube y produce como contenido original son fotografías, eso casi todo el mundo ha publicado o ha subido a la red fotografías, que se pueden considerar de contenidos originales, y por el otro lado, lo que ahora son las narrativas personales que algunos llaman o todo esto que son los posteos en las redes sociales, esos son los contenidos originales que la mayoría de los internautas generan, sí pero yo digo que, que son pocos los que producen porque yo estoy pensando en esto de hacer tal vez una película, un documental, subir un video original que no sea un posteo de videos hechos por otros, o no sé escribir un artículo original que todas las palabras las haya pensado y escrito yo, o sea, este tipo de un, una presentación, un precio y que sea totalmente original, o sea, este tipo de productos sí son los menos los que los que se están produciendo, pero estas narrativas personales, estos posteos en, en Facebook sí es algo que está muy generalizado y que es una de, pues una de las digamos manifestaciones más importantes de los jóvenes como, como expresión y como forma de producción. Y claro, esta, este, los alumnos están apoyados por un asesor, que de hecho es un profesor a distancia, un profesor, este, porque los alumnos, nuestros cursos son, eh, tienen un inicio y un término, son escolarizados, ¿sí? Y están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 el alumno tiene que ser más independiente, tiene que generar las cosas de la educación a distancia, es la independencia. Yo preguntaba si había venido el doctor si Manuel Moreno ayer, seguramente si habló en otro sentido. Entonces nosotros hemos impulsado esto y con alumnos de bachillerato nos ha funcionado maravillosamente. Ahora, las tendencias, el segundo horizonte que establecen ellos, que ya es de dos o tres años, que estaríamos situándonos 2012-2013, ellos dicen que son tecnologías que ya están más disponibles, pero un poco más lejanas. Y entonces nos hablan de contenido abierto y de contenidos móviles o del uso de, de, de móviles para el aprendizaje. ¿no? Entonces, una discusión importante en el caso de los contenidos abiertos es que dicen que una desventaja que tenemos en Iberoamérica para el acceso a todos los contenidos abiertos, que ya son una tendencia muy importante, es... Eh, el monolingüismo, ¿no? De, de mucho, o sea, mucho del contenido abierto que ya hay disponible es en inglés. Entonces, realmente no estamos pudiéndolo adoptar de manera tan rica como, así que como quisiéramos, porque mucho contenido abierto es, es en inglés, ¿no? Entonces, la gente que tiene el desafío con, el, con este idioma, pues no puede adoptarlo. Entonces, y el volumen de contenido abierto que se está generando en español es mucho más limitado. Entonces, por eso es algo que se vea un poco más lejano, no tanto porque no estemos adoptando esta, esta visión de los contenidos abiertos, si ustedes revisan muchos, sobre todo en universidades públicas como aquí la UAM y muchas otras que conozco, todo lo que estamos produciendo ya lo estamos produciendo bajo licencias abiertas, ¿no?, lo que es los Creative Commons, ¿no? estas licencias que permiten que otros utilicen los contenidos siempre que atribuyan la autoría. Y bueno, hay diferentes variantes, a veces te permiten modificarlo, pero atribuyendo autoría o no modificarlo, pero siempre hay que atribuir autoría, ¿no? Se pues da cuenta que quien tiene computador en su casa, y no hay uno que levante la mano. ¿no? Sin embargo, como comentamos, no quiere decir que no tengan acceso a ella. Un poco más rápido para llegar a Facebook. En realidad los jóvenes prefieren acceder a la información a partir de fuentes digitales y la escuela quiere periodos de atención más largos. El, el programa solito lo va, lo va a ajustar. ¿Por qué? Porque otra cosa que le está pasando, por ahí alguno tal vez ya se ha desesperado es, quieren dejar una rayita que le hago aquí, clic, y les aparece otro, y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, aquí digo, aquí quiero otro concepto, entonces cuando le hago clic, ya puedo hacer el siguiente concepto. Si no lo tienen, ya lo saben.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 o es conocer y describir las concepciones de los estudiantes universitarios sobre el uso del mapa conceptual como estrategia de aprendizaje y dentro de los referentes conceptuales que nosotros estamos este, utilizando bueno, está el concepto que tiene que ver con esta idea genérica de la tecnología digital de la información y la comunicación la cual nos hace eh, pensar que el internet ha logrado achicar los espacios de, del planeta y así poder transformar las prácticas a través de tener acceso a la información. Nosotros dividamos una materia que se llama transferencia de calor. ¿sí? Quiero decirles que esta materia es exactamente igual como se da en forma presencial. El contenido temático es exactamente el mismo. ¿sí? Y el objetivo es proporcionar a los estudiantes un medio de enseñanza que estimule el cambio metodológico, fomentando y apoyado por el uso de materiales interactivos. Gracias. ¿sí? Sí.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 en el mundo digital a que los estudiantes tengan nuevos aprendizajes o bien es una problemática a la que nos vamos a enfrentar los docentes y los alumnos no están involucrados en estas situaciones y bueno pues el curso sobre el cual vamos a hacer la reflexión es sobre esto el uso de las TICs en educación que es un curso e-learning eh, que se imparte en el segundo semestre o que está integrado al segundo semestre del nuevo plan de estudios del Instituto de Ciencias de la Educación y generalmente te dicen bueno pues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 agradecer muy especialmente a todo el equipo que conforma EWAEM. Son muchos y no quiero singularizar porque eh, nos llevaremos mucho tiempo si les digo, si les comparto a ustedes lo que hizo cada quien, pero todos fueron muy, muy entusiastas, muy solidarios, muy entregados, muy dinámicos. Yo, yo les quiero agradecer a todos, todos los del equipo. Sin ellos no hubiera sido posible que que este evento resultara como resultó, eh, pues yo estoy muy satisfecha, es la primera vez que lo hacemos y ya ha sido un, una experiencia de mucho aprendizaje para mí, entonces, pues estos tres días he, he aprendido y he, he conocido gente y he podido intercambiar experiencias, entonces, bueno, muchas gracias al equipo y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que, que aguantaron hasta el final estas maratónicas sesiones de ponencias eh, muchas gracias por asistir, por darnos este voto de confianza en este primer evento y mandarnos sus trabajos y venir a escuchar las conferencias y los los conferencistas a quienes invitamos. Gracias por, por aprender con nosotros. Muchas gracias por haber estado aquí y pues que tengan un feliz regreso a sus casas, a sus lugares de origen, los que vienen, los que vienen de fuera, perdón. Y pues muchas gracias y pues buenas tardes, noches y hasta luego.